Bienvenidos a este vídeo que comparto con nuestra compañera experta en embarazo, parto y lactancia, Susana. Bienvenida, Susana. Hola, bienvenido tú también. <risas> y pues Susana nos va a contar ahora un poquito su experiencia, sus conocimientos y luego vamos a empezar pues, una charla de café sobre diferentes temas que pueden ser muy interesantes pues, para las embarazadas o incluso pues los mamás las mamás y papás que están pensando en traer algún bebé al mundo. Así que nada, Susana, preséntate, coméntanos un poquito y luego nos metemos en el tema. Muy bien, pues nada, yo lo primero soy madre, me encanta el tema del embarazo y el parto y la lactancia, he aprendido muchísimo en los últimos años, eh, primero con mi experiencia como madre, tengo dos hijas, y segundo, porque ha sido una evolución para mí importantísima desde mi primer embarazo hasta mi segundo parto y todo, incluido lactancia, crianza, todos los miedos del embarazo, todas las experiencias del parto. Porque yo, a pesar de que solo tuve dos partos, eh, como luego os contaré, eh, tuve experiencias muy, muy distintas que me hicieron ver y abrir los ojos y ver las cosas de una manera totalmente distinta a como me habían adicionado desde, desde siempre. Ahí me di cuenta eh, de que las mujeres están muy necesitadas de información y que precisamente esa falta de información hace que tengamos miedo a la hora de tener hijos y que nos pongamos en manos de los médicos sin para nada tomar las riendas de nuestro cuerpo ni de nuestro proceso porque el embarazo puede ser algo maravilloso, pero nos lo están quitando, nos están quitando el disfrute del embarazo y del parto porque el miedo nos paraliza y la información es lo, que puede, es lo que puede hacer que perdamos ese miedo. Y estoy aquí para ayudaros a tener toda la información posible y a demostraros que no hay que tener miedo y que realmente el embarazo, el parto y la lactancia pueden ser los mejores momentos de la vida con grandísima diferencia. Pues totalmente de acuerdo contigo. Después de pasar por el parto de mi hija hace ya dos años y pico, eh, realmente te das cuenta de esa realidad, ¿bien? La salud o la medicina alopática ha transformado lo que es algo natural, que es que las personas estén sanas y tengan unos procesos vitales, sanos y sin problemas, en algo patológico. Nos dan una visión desde el problema, siempre hay una posibilidad trágica de que algo vaya mal, en un proceso biológico, y bueno, sí, todos nos podemos atragantar con una nuez y morirnos, o con una aceituna, pero eso no es lo normal, y no vamos a dejar de comer nueces y aceitunas porque nos pueda pasar. Bien, pues eso yo creo, a mi modo de ver, es a lo que hemos llegado, a lo que ha llegado eh, este sistema de salud, entre comillas, que es hacernos ver eh, la vida como algo que pende de un hilo y que podemos perder en cualquier momento. Y ya en el tema del embarazo, el parto y, y la crianza se ve, pero de una manera tremenda, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Eh, si te parece, vamos a empezar ya a hablar sobre los miedos que suelen tener las embarazadas para entrar en harina, porque hay mucho que decir. Normalmente, una mujer... Eh, que ha tenido una educación normal y que no ha buscado algo alternativo en toda su vida, cuando llega el embarazo está asustada, lo único que ha recibido como información es que el, embarazo, es que el parto duele muchísimo, eh, piensa que su cuerpo no está preparado para hacerlo y piensa que no lo va a saber hacer. Entonces se pone en manos de los médicos y renuncia totalmente a llevar ningún tipo de iniciativa en este aspecto. Entonces, como tú bien has dicho, el embarazo y el parto son procesos naturales que ocurren en personas sanas y no son un proceso médico. No hay que meterse en un quirófano. Hay gente que prefiere parir en un quirófano por seguridad, por tener a los médicos cerca, por si ocurre algo malo. Pero no es una intervención quirúrgica y no es una intervención médica. Es un proceso natural. Eh, a lo largo de toda la historia, las mujeres han parido en todas partes. Han parido en el campo, han parido en su casa, han parido en, en cualquier lugar. Y nuestro cuerpo sabe parir. Eso es lo primero que yo quiero transmitir a las mujeres nuestro cuerpo sabe perfectamente lo que tiene que hacer porque existe un instinto y cuando llega el momento del parto no necesitas que nadie te diga lo que tienes que hacer. ¿Qué pasa? Que cuando llegas asustada te bloqueas porque el miedo también paraliza a las bestias. Cuando una leona está pariendo y aparece un depredador, bueno, en este caso no porque ella es la depredadora, pero cuando una leona está pariendo y aparece un cazador, por ejemplo, o ocurre algo, se pone a llover, eh, la leona se asusta, se para el parto la leona se pone a refugio y una vez que está otra vez tranquila, se recupera a través del parto. ¿Qué pasa? Que a la mujer le pasa lo mismo. Si está asustada, el parto se puede parar. Y eso no nos lo dicen cuando estamos preparándonos para el parto. Normalmente los, los cursos de preparación al parto nos dan una información muy limitada. Hay de todo, empieza a haber cursos que están bien, pero normalmente te dan una información con la que tú no puedes eh, ir segura al parto. Entonces aquí se trata de... De quitarse los miedos y de saber que una mujer puede parir perfectamente, sin realmente sin ayuda. Puede parir con ayuda de su pareja, con ayuda de un hijo o sola. Es perfectamente factible. Con esto no digo que haya que parir sola, es mucho más agradable parir acompañada, pero lo que quiero decir es que no hay que tener miedo. Entonces, eh, las, primeras, las primeras informaciones que tenemos que saber cuando nos ponemos de parto es que empiezan las contracciones. Cuando las contracciones empiezan a ser regulares y, en, y con pocos minutos de diferencia es cuando ya se está empezando a desarrollar el proceso de parto y empieza la dilatación. Aquí ya entra el tema de la epidural. Hay muchas mujeres que dicen, ah, no, no, no, a mí que me pongan la inyección, que me pongan una epidural y así yo no sufro y así yo a mí no me duele. Y muchísimas mujeres, la gran mayoría, que se ponen en manos de los médicos, acaban poniéndose la, la anestesia epidural. ¿Qué pasa con esta anestesia? que te paraliza, que te paraliza totalmente porque dejas de tener control sobre tu cuerpo, el cuerpo ya está muerto, está totalmente dormido y no sientes absolutamente nada. Cuando no sientes nada no es posible empujar, entonces tienes que empujar de memoria y como no sientes tu cuerpo y nunca has empujado de memoria pues no sabes cómo se hace y al final eso puede llevar a problemas porque el parto no avanza, puesto que el cuerpo de la mujer no está colaborando y muchas veces acaba el médico teniendo que meter forceps, que es un instrumento muy desagradable que puede hacer daño al niño y que consiste en unas pinzas que se meten en la vagina de la mujer y tiran para afuera intentando sacar al niño a modo, de, a modo de pinza. Hay otra maniobra que es que el médico se pone encima de la tripa para apretar desde fuera y que salga el niño disparado. Esos procedimientos eh, son terribles, se podrían evitar. ...si la mujer está en plena conciencia de su cuerpo. ¿Pero qué pasa? Que tenemos miedo al dolor. Y el dolor es tan psicológico que no nos podemos imaginar hasta qué punto lo es. Yo he pasado dos partos, uno con epidural y otro sin epidural... ...y puedo decir que el parto más agradable fue el que no tuve epidural... ...porque pude sentir absolutamente todo lo que estaba pasando dentro de mí. Y pude controlar qué era lo que pasaba, cómo me tenía yo que mover y cómo se tenía que producir eso porque cuando eres consciente de tu cuerpo y estás sintiendo el mismo cuerpo te dice lo que tienes que hacer de repente te apetece ponerte de medio lado te apetece agacharte te apetece estirarte y esos son maniobras que el cuerpo va buscando para ir encajando al niño y cuando tú haces esos movimientos estás ayudando al niño a encajar y a bajar de hecho muchas, eh, muchos grupos de ayuda a parto respetado invitan a la mujer a, que está pariendo, a tener libertad de movimientos. Normalmente si vas a un hospital, te tumban en una cama y te dejan en la horizontal. Mientras que lo ideal y lo beneficioso es que la mujer se pueda mover. Porque esto, volvemos a decir, es un proceso natural y si te mueves, las cosas funcionan mejor, están más vivas, el proceso está despierto. ¿vale? Ese es uno de los primeros miedos. Déjame que te haga una pregunta, porque es que ha sido muy rápido ya directamente a ese parto, a ese, ese parto instrumentalizado. ¿no? A ver, lo primero yo creo que tendríamos que tener claro es, ¿qué porcentaje real hay de peligro si yo no tengo un parto en un hospital? Es decir, si no hay un médico que me explique cómo parir, ¿bien? y lo estoy diciendo un poco con ironía, acordándome de, y hace 200 años que no había médicos para decir cómo parir, ¿Cómo se les ocurrió a las mujeres de parto, no? Es decir, ¿hay un porcentaje tan alto de peligro cuando pares en casa como para justificar organizar semejante despliegue médico para algo que debería ser natural? Para nada, es que eso no está justificado. A ver, no hay absolutamente ni un 1% de porcentaje de peligro en un parto. Es que es un cero. Cuando tú te estás... Eh, en, tu, en tu casa y tienes cualquier proceso biológico, como ir al baño o tener relaciones sexuales, no necesitas que un médico supervise lo que estás haciendo. Son procesos naturales que ocurren en tu cuerpo y que forman parte de la biología y del proceso natural de vivir. En el parto es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que como eh, hay mucha gente que se asusta y hay algunas veces que se puede producir algún problema, nos hemos puesto en manos de los médicos para que nos saquen de los problemas. Pero es que los médicos deberían estar solamente para eso, para sacarnos de los problemas. También te puedes, como tú has dicho antes, atragantar. También te puedes tener un accidente, que te caiga algo encima. Pero si tú estás sana, el parto va a ir bien, porque es un proceso normal. Un cuerpo sano sabe parir. Y no, para mí no existe justificación. Por supuesto, la gente que esté más tranquila acudiendo a un hospital a parir, eh, es perfectamente viable y de hecho el sistema lo apoya totalmente, pero eh, en ese caso yo recomendaría que pensaran muy bien cómo quieren que sea su parto, se pusieran en contacto previamente con la unidad que les va a atender y preguntaran cómo se atienden los partos y cuáles son los protocolos que hay en los hospitales, porque dependiendo de unos sitios y en otros te pueden hacer unas prácticas que no son las deseables, que es, es lo que yo llamo partos no respetados. Y desgraciadamente de son muy habituales. Sí, ahí además eh, casi hablo por experiencia propia. Eh, el tema de lo que es el parto planificado, ¿bien? Eh, al principio como no sabes nada, pues tú te piensas que es un papel que rellenas y que ya con eso ya está todo resuelto. Pero es que tú no eres consciente de cuántos pasos hay en un parto. Y sobre todo no eres consciente de cuántos pasos médicos hay en un parto. Efectivamente. Bien, porque ellos tienen un montón de protocolos y tú supones que, bueno, pues en el paso del parto es, pues yo voy dilatando y luego viene la expulsión, el parto en sí y, y ya está. Ya, pero es que para los médicos es, sí, hay una dilatación, pero cuando pasa tanto tiempo ya tenemos que tomar una decisión de, y cuando pasa otro tiempo, tomamos otra decisión de, y todas esas cosas tú no las conoces. Entonces, en tu parto, Llegas allí feliz y dices, sí, sí, yo no quiero epidurio Y de repente te empiezan a cascar, pues eso, una vía nada más llegar. Luego, uy, es que esto no va lo suficientemente rápido. Y de repente te ponen oxitocina Y aún así lo siguen llamando parto natural. Eso es lo que te iba a decir. Y ahí ya te están enganchando. es lo que te iba a decir. Como últimamente ha habido una corriente de naturalidad y la gente quiere tener parto natural... Están los hospitales empezando a entregar realmente papeles de parto para que tú expliques cuál es tu plan de parto, se llama así, plan de parto. Y entonces la gente, como tú bien dices, llega con toda su ingenuidad pensando que como ha dicho qué tipo de parto quiere, se van a cumplir todas sus expectativas y va a tener un parto preciosísimo. ¿Qué pasa? Que llega al hospital y en el hospital hay protocolos. Protocolos en todo el mundo médico. Y en el hospital es un mundo médico y hay protocolos. Entonces... ¿Qué se hace? Como tú bien has dicho, nada más llegar, te miran a ver en qué momento estás, si estás dilatada o no, si estás con contracciones cada cuánto tiempo y eso es una primera observación. Como tú bien dices, te abren una vía y si ven que la cosa no, va, no avanza lo, lo rápido que ellos quieran, te ponen situación. Vamos a pararnos ahí. Que el parto avance lo rápido que ellos quieran no significa que el parto avance de forma saludable. Que el parto avance de la forma que ellos quieran, es que el parto avance de forma económica. Es decir, que la mujer no esté demasiadas horas ocupando una habitación. Entonces, si ellos quieren tener un parto en cinco horas, eso no es un parto natural. Un parto respetado es un parto en su tiempo, el tiempo que necesite la mujer para parir. Y normalmente son mucho más de cinco horas. Lo ideal es dejar que el proceso siga su curso de manera natural. Es decir, no le vamos a meter nada a la mujer. La mujer tiene oxitocina natural, afortunadamente, que es una hormona que segregamos cuando estamos de parto, cuando estamos de lactancia y cuando estamos enamoradas. Es la, la hormona del amor. Eso lo segrega el cuerpo de manera natural y cuando estamos pariendo es la que facilita los movimientos y las contracciones del útero. ¿Qué pasa? Que como los médicos tienen prisa, ponen oxitocina falsa, oxitocina química en la sangre, y aquello, efectivamente, hace que los movimientos del útero sean más rápidos. Y empieza aquello a adelantar, a avanzar más deprisa. Si en ese momento tú no estás dilatando al ritmo de las contracciones, empieza a haber un desocompasamiento. Lo ideal es que tú dilates al ritmo de las contracciones. Es decir, tengo contracciones, dilato un poquito. Tengo contracciones, dilato otro poquito. Tengo contracciones y así. Una cosa lenta. Sin embargo, cuando te meten oxitocina es, contracciones, contracciones, contracciones, contracciones, dilata un poquitín. Contracciones, contracciones, contracciones, contracciones, dilata otro poquitín. Entonces, la dilatación sigue siendo lenta, pero las contracciones ya van a toda máquina. Entonces, claro, es posible que el niño empiece a estresarse naturalmente porque le estás metiendo un ritmo que no es el suyo. Entonces, como estás monitorizada, porque te han puesto unos cables para medir las las latidos del corazón del niño, de repente la, el monitor empieza a acelerarse. Y el médico dice, el niño se está estresando, hay un exceso de latidos del corazón del niño, vamos a tener que adelantar esto un poco. Y entonces ya le están metiendo prisa a la madre. Y la madre piensa que algo va mal. ¿Qué es lo que va mal? Que le han metido oxitocina cuando no se la tenían que haber metido. Si hubiera esperado un poco el médico al parto, al ritmo natural del parto, habría visto que efectivamente con las contracciones respetadas en su tiempo, la dilatación también se produce de una manera lenta, que es como debe ser un parto. Las contracciones, por otro lado, si se hacen, si se aceleran, duelen más. ¿Por qué? Porque el cuerpo genera endorfinas cuando recibe un impacto doloroso para contrarrestar. Si yo recibo un pequeño impacto, genero unas poquitas endorfinas. Si yo recibo un impacto un poco más fuerte, porque es la siguiente contracción que es un poco más fuerte, subo un poquito las endorfinas, si la siguiente contracción es más fuerte, subo un poquito las endorfinas. Y cuando llega esta contracción, que es la fuerte fuerte, yo tengo un chute de endorfinas bestial porque las he ido produciendo al ritmo necesario que mi cuerpo lo ha ido necesitando. Entonces, la que no ha tenido esa suerte y le han metido el chute de oxitocina, ha hecho así el dolor, ¡zasca! Y las endorfinas no les ha dado tiempo. Entonces el dolor está aquí arriba y las endorfinas se han quedado todavía en primero de parvulitos. No hemos ido, no hemos ido al ritmo deseado. Nuevamente la naturaleza sabe por qué hace las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que la oxitocina hace que duela más la oxitocina inyectada. Además, si explicamos esto desde el punto de vista fisiológico, que el parto es un proceso que requiere la relajación, es decir, el cuerpo se está relajando para que haya una dilatación. Si el cuerpo se estresa, de nuevo hay una contracción. Cuando tú añades esa oxitocina, ya no estás respetando el ritmo natural del cuerpo, si la mujer nota eso, se empieza a estresar. ¿Y entonces qué ocurre? Claro, que tu cuerpo intenta algo y tú estás en el otro estado. Luego se para, no hay avance. Efectivamente. Sobre todo si el médico te dice ¡Uy, esto no va bien, eh! Exacto. Veo yo que aquí se está acelerando las cosas, aquí el niño está sufriendo, eh. Te dice eso y tú te mueres de miedo. Claro. Es que mi niño está sufriendo, que, que no están saliendo bien las cosas. Claro, para ti está siendo de repente un fracaso de parto y es porque te han puesto citocina. O sea, si, si supiéramos hasta qué punto hace daño la intervención que no es necesaria, uh -huh. si supiéramos hasta qué punto la, la cantidad de necesarias que se han producido innecesarias porque han metido prisa. es que si la gente tuviera esta información. Tendría mucho cuidado con quien las juega cuando se va a poner de parto. Y sobre todo también teniendo en cuenta cuál es la toxicidad del oxitocin, que es uno de los medicamentos que está en la lista de más peligrosos. Que lo están utilizando como que es lo más guay del mundo porque con esto vas a parir más deprisa, cuando realmente lo que está produciendo es un impacto de estrés en el cuerpo que lo que va a llevarte es a instrumentalización del parto, y muchas veces, como no se quieren complicar la vida los médicos, te va a llevar a la cesárea. El, el problema de todo esto, por un lado, es si la madre no es consciente de que el parto es un proceso en el que tiene que estar lo más relajada posible, ¿bien? no hilas que ¿Estás tardando mucho o estás tardando poco? Si tú estás muy relajada, vas a tardar poco. Si tú estás preocupada por qué va a pasar cuando ese bebé lo tengas en los brazos, claro, te va a pasar toda tu vida en ese tiempo en el que estás ahí, pues cada vez que te estreses, se para. Y hasta que no te vuelves a relajar, no sigue. Si tú te vas entrando en ese bucle de ¡Ay, no avanzo! ¡Ay, no avanzo! ¡Ay, no sé! Bien, pues al final tenemos un parto que puede durar días. Sí, sobre todo cuando la persona en la que tú confías, que es tu médico, te está metiendo miedo. Eso es. Entonces, claro, es que te pones todavía más en sus manos y dices, hazme lo que sea, pero que mi niño no sufra. Claro, hazme lo que sea, ábreme y lo que sea. Y claro, eso es muy es muy triste. Más que, iba a decir peligroso, pero es muy triste, porque no es peligroso. Al final te hace una cesárea y el niño está perfectamente, y tú también. Pero pudiendo tener un parto que es beneficioso para el niño y beneficioso para ti, porque un parto está demostrado que el parto vaginal es más beneficioso para la salud del niño que una cesárea. Si podemos tenerlo bien, ¿por qué vamos a tenerlo mal? ¿Por qué va a estar por delante el interés del médico y del hospital que el interés de una madre y de su hijo? Eso es lo que no deberíamos permitir. Entonces, poco a poco se están empezando a mover pequeños movimientos y hay asociaciones de madres, que se están reuniendo y se están dando cuenta de que este sistema no está diseñado para que las mujeres tengamos buenos partos, para que los niños vengan al mundo como es debido. Si los niños vienen al mundo de una forma más respetada, yo creo que el mundo sería mejor. No nos podemos imaginar lo importante que es ese momento. Para la mujer, por supuesto, es algo inolvidable, pero para el niño eso se sí queda marcado en un subconsciente para siempre. Es el momento de venir al mundo. Y las emociones de la madre pasan al niño durante el embarazo y durante el parto. Y si ese parto es traumático... Eso no sabemos hasta qué punto las consecuencias en, en, el, en la psique de la madre y del niño pueden luego llevar a una vida adulta con traumas que ni siquiera sabes de dónde vienen. Y ahí ya nos estamos metiendo un poco más en tema emocional, pero es que es muy importante. Y desgraciadamente normalmente no se tiene en cuenta eso, nos quedamos en lo físico y hay que ir más allá porque somos un, un, un compendio de muchísimas más cosas que no sean solo las físicas. Justo, y es que si nos centramos solo en el parto, eh, todo va a quedar cojo. Porque el problema es que el parto es el final de un proceso. Si tú tienes que llegar a ese parto con una confianza que te permita estar relajada o has hecho un trabajo previo durante tu gestación para hacerte consciente de qué va a pasar después de ese parto, ya no solo eh, tu miedo al dolor o tu miedo a lo que pueda pasar, sino después de eso cuando vas a tener a tu bebé ¿Qué, ¿Qué cambios va a haber en tu vida? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Te sientes capaz de seguir con eso? Si no hacemos todo ese proceso, si no hacemos también un proceso físico, es decir, el parto se puede comparar casi a una maratón. Si tú no has hecho un trabajo físico para poder estar la a gusto, con ese esfuerzo que va a hacer tu propio cuerpo, pues está claro que llegas allí y te agotas. Y claro, si estás agotada, pues, ¿cómo voy a seguir adelante con esto? No puedo más. Entonces, traer un niño al mundo casi es un cambio de conciencia, de decir, a ver, voy a hacer esto de una manera ordenada, voy a tomar la decisión y voy a tomar todos, voy a dar todos esos pasos intermedios que necesito para llegar a ese punto de la mejor manera. Y, y yo creo que o, o se, se empieza a entregar esa visión de conjunto, bien, o, o de nuevo estamos con poniendo patitas de una mesa que no acaba de encajar. Bien, porque nos centramos solo en una parte. Totalmente. Bueno, pero volviendo al tema del parto. Un elemento que me, me, me chocó muchísimo y hasta me cabreó es eh, el engaño eh, con el que utilizan el lenguaje. En medicina, un parto natural, ¿bien? Es que salga el bebé por la vagina con lo que sea que ellos quieran hacer. ¿Bien? Y eso no es un parto natural. Un parto natural es que el médico no tenga que aparecer por la habitación. ¿Bien? Que esté ahí la matrona, en tal caso, acompañándote y punto. No, no sé cómo lo ves. Efectivamente. Eh, como decíamos antes, el sistema un poco nos está metiendo en, en el mismo saco eh, lo que es un parto natural con lo que es un parto vaginal. Y yo he tenido un parto vaginal medicalizado, el primer parto que yo tuve que porque sea vaginal no es natural. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Pues porque eh, en un parto natural no es necesario intervenir, como tú bien has dicho. Toda intervención médica hace que ese parto no sea natural, sea un parto medicalizado. Entonces, desde que tú llegas al hospital y te están eh, tratando como si fueras una enferma que va a entrar en el quirófano, tú ya directamente te pones en esa... Te pones en, en esa postura, te pones en ese rol y, dejas, y te dejas hacer. En ese momento tú estás abandonando tu parto porque piensas que es lo que, que, es lo que ellos, eh, ellos sabrán, ellos sabrán lo que hay que hacer. Entonces, ahí eh, ya estamos eh, medicalizándolo nosotros mismos, estamos acudiendo a un médico para que nos haga algo, para que nos saque al niño, cuando el niño tiene que parirlo la madre. Entonces... Eh, yo he visto muchas embarazadas y muchas mujeres recién paridas que me han dicho, no, no, pero el parto estuvo muy bien, fue natural, porque fue respetado, porque estuvo muy bien, eh, me, me estuve muy bien informada de todo, fue vaginal. Y luego te cuentan que la postoxitocina, que hubo forceps, que hubo pisotomía, que hubo maniobras, que hubo de todo. Y entonces te quedas tú así y dices, esta chica está tan contenta porque piensa que ha tenido un parto natural, lo cual... Mejor para ella que esté contenta, pero está muy equivocada. Eso no ha sido un parto natural. Y si hablas con una persona que ha tenido un parto natural respetado, es tal la diferencia. Es que es el día y la noche, pero un día muy luminoso y una noche muy negra. No sé cómo decirte, es, son los extremos. Te das cuenta de que el parto en realidad puede empoderar tanto a la mujer que cuando vives un parto verdadero, un parto tuyo, cuando tú pares a tu cría, te das cuenta de lo poderosa que eres, de lo fuerte que eres y de lo importante que es eso. Mientras que si te lo quitan, ni siquiera eh, lo has olido. Entonces te mantienen en, en una ignorancia que no deberíamos tener. O sea, Las mujeres tenemos que parir bien, porque es nuestra naturaleza y el no para ir bien nos resta poder, nos resta poder sobre nosotras mismas, sobre nuestro hijo, sobre el sistema y sobre todo. Ya por ahí empiezas a entender por qué el sistema prefiere mujeres ignorantes que se dejen hacer. Los médicos, muchos médicos, no todos, afortunadamente, a la mujer embarazada la tratan como si fuera una niña de siete años. No te preocupes, bonita, que va a salir todo muy bien. Tú no te preocupes, que lo vamos a hacer todo fenomenal y vas a tener a tu bebé y lo vas a poner muy guapo y lo vas a poner un gorrito. Como si fuéramos gilipollas. Y dices, no, no, perdona. O sea, yo eh, soy una ciudadana mayor de edad, voy a tener a mi hijo, que estará bajo mi custodia cuando nazca, porque es mi hijo, y legalmente. Eh, yo no tengo por qué permitir que nadie se lleve a mi hijo nada más nacer, por ejemplo que es otra de las cosas que hacen nace el niño se lo llevan y ese tipo de cosas que luego te lo cuentan mujeres que dicen, ay qué pena me dio porque es que nada más nacer mi niño es que casi ni lo vi es que se lo llevaron, luego me lo trajeron ya vestidito peinadito y oliendo a colonia ¿esto qué es? se han llevado a tu hijo sin tu consentimiento o sea, te das cuenta que si lo ves desde un punto de vista estricto, se han llevado a tu hijo a otra habitación sin tu consentimiento. Cuando eso pasó en mi primer parto, yo cogí a mi marido y le dije, sigue a esa enfermera, síguela, esa es nuestra hija. Esa, esa niña no puede desaparecer por la puerta, porque es que luego me pueden traer otra. Yo es lo primero que pensé. Y la gente en, ni se lo plantea. Y dije, sigue a la enfermera. Y José, mi marido, se fue detrás y estuvo con ella todo el tiempo hasta que atrás me la trajeron. Y ahí ya me hizo un clic la cabeza y dije yo... O sea, que yo acabo de parir a mi hija y la coge una desconocida y se la lleva. ¿Pero esto qué es? Y yo no tenía todavía toda la información que tuve luego. Pero conforme iba viniendo esa información, yo decía, pues claro, pero ¿cómo he permitido yo esto? ¿Cómo he permitido yo que me coman el coco de esta manera? Que me traten de esta forma, que me quiten a mi hija, que me, que, que me hagan en mi cuerpo todo tipo de cosas, sin que yo sepa ni lo que me están haciendo. Porque yo salí de ese parto y dije, ah, no, ha sido un parto buenísimo. Y mi marido me dijo, no sabes la de cosas que te han hecho han cortado, te han apretado, se ha puesto el médico encima tuyo, se le querían llevar a la niña. Luego, poco a poco, a posteriori, en mi segundo embarazo, yo decía, pero qué mal fue esto, qué mal lo hicieron. ¿Cómo puede ser que esto sea normal? Y que la gente diga, no, sí, luego cuando te ponen esto y luego te hacen eso, te lo cuentan como si no hubiera más remedio, como si fuera la única opción. Y dices, no, no, es que esto no tiene por qué ser así te cuentan como entrar en el hospital como si entraras en otro país donde hay otras normas y otras leyes donde mandan otros y tú no eres nada más que una bolsa donde hay un niño dentro, que hay que sacarlo. Sí. Y, y, y claro, cuando te empiezas a dar cuenta de eso se te abren los ojos y dices, esto no está bien hecho. Esto no, es, esto no debería ser así. Es que has dado en el clavo, es el, el tema de la infantilización, pero tanto de la mujer como del hombre. Porque el hombre ahí en ese momento lo que tendría que estar diciendo es, a ver... Aquí nadie toca ni a mi mujer ni a mi hijo, ni les hace nada y no tenga que hacerse estrictamente para salvarles la vida. Efectivamente. Bien. Y estar defendiendo eso. Pero llegamos allí como niños, como niños. Asustados. Asustados. Y ese proceso de, de dar a luz a un bebé es casi pues una transformación interna. Es, es, es un rito de, de crecimiento tremendo para la mujer porque se ha demostrado que ella es capaz de dar vida y para el hombre porque se ha demostrado que él es capaz de proteger ese milagro. Y, y todo eso te lo quitan. Te lo quitan de en medio, pero es que ni estás preparado de antes para poder darte cuenta de que te lo están quitando. Es que ya venías sin ello. Y, y te lo demuestra lo absurdo de tener que llamar parto respetado a lo, a lo que debería ser lo natural. ¿Cómo que respetado? Entonces el otro no es respetado. claro que no es respetado? Porque no están respetando a los adultos, a las personas adultas. Porque no somos educados como personas adultas. sino ¿de qué vas a permitir ahí que hagan lo que quieran? Perdón. Lo primero para ser adulto me tengo que informar yo de lo que está pasando. Y a informar objetivamente. Es un cuento lo de que si pares en casa se mueren no sé cuántos. Mira las estadísticas a ver cuántos mueren cuando hay una cesárea. Porque la cesaría es una operación y toda operación tiene posibilidades de ir mal. ¿Bien? Entonces, te venden el cuento qué es lo que hacen las farmacéuticas y todo el sistema médico que está controlado por ellos. Te venden el cuento de la posibilidad de muerte. Te pongo unos números ahí que no sabes de dónde salen ni, qué, ni qué, si son relativos, si son absolutos y en, entramos en pánico. Y a partir de entonces aceptamos toda la barbaridad que nos quieran hacer. Y ese es el problema efectivamente lo del miedo eh, por desgracia es un arma que utiliza el poder desde siempre para tener a la gente sometida y para que hagan lo que ellos quieran entonces te doy te meto el miedo y luego te pongo la solución para que te pongas en mis manos y hacer lo que realmente a mí me dé la gana yo cuando cuando hablo con embarazadas sobre este tema siempre les digo te vas a informar tú pero se va a informar también tu marido vais a estar los dos a una porque sois un equipo cuando llegues al hospital a la que va a parir en hospital tu función es parir, estar tranquila y controlar tu cuerpo, tu respiración y estar metida en el proceso como en una crisálida. Tú estás en tu mundo, estás en tu dimensión, porque además es que es un viaje interior alucinante. Y la función de tu pareja es hablar con los médicos, decir esto sí, esto no, espérate, ahora está respirando, espérate, esto no se lo hagas. Y el que se tiene que pelear con el médico es él, el que tiene que defender. Que ella está en su momento, en su proceso, tranquila, porque sabe que ya alguien se está peleando por ella, ya alguien la va a defender, porque en ese momento estás vulnerable y sí necesitas que alguien te ayude, que puede ser tu marido, tu hermana, tu madre, el que, quien sea, pero en mi caso fue mi marido. Y es que eso se agradece muchísimo, porque no tienes que estar pendiente tú de la administración del parto. Tú estás pariendo, tú estás en lo tuyo, concentrada, convertida en un mamífero, realizando un acto sagrado. Y el otro es el que está allí controlando qué es lo que pasa aquí. Esto no, esto sí. Por eso tiene que tener la misma información, tiene que estar implicadísimo y tiene que conocer perfectamente cómo va todo, porque él es el que va a estar utilizando la mente. La mujer va a estar utilizando su cuerpo, pero el hombre tiene que estar utilizando la mente, tiene que estar allí organizando. Eso se lo digo a todas las madres, que se quedan alucinadas cuando se lo digo. Le digo, no, no, esto es un trabajo en equipo, sobre todo en el mundo en el que estamos ahora. Si te metes en un hospital, va a haber pelea, si quieres que te respeten. Y eso, además, para el hombre, te digo que es maravilloso, porque el hombre ahora mismo, dentro de lo que es la gestación y el parto, está totalmente desubicado, está expulsado de, de ese proceso. Entonces el hombre está ahí perdido sin saber qué hacer, con, más bien con la sensación de frustración e impotencia. De, yo no tengo hueco aquí. Y luego viene el bebé y, y me tengo que meter en ese hueco en el que no he hecho nada. Si me dan un papel que es precisamente ese, el de cuidar, el de proteger, el yo soy el que va a permitir que mi mujer se haga mujer de verdad al parir, ¿bien? pues entonces ahí también tiene... Pues un crecimiento tremendo la parte masculina. Así que en el fondo. Y una realización. Claro, en el fondo es están eh, eh, cortándote esa posibilidad por los dos lados, por el lado de la mujer y por el lado del hombre. Totalmente. Pero poder hacer eso en el momento del parto implica que antes te has hecho un trabajo interior para quitarte miedos tremendo. Importantísimo. Porque si no, es un choque absoluto con la autoridad. Y cuando llega la autoridad. Lo normal es agachar las orejas porque no, no, nos hemos, no nos han educado a superar al que manda, a decir, no, no, yo ya soy adulto, a mí nadie no me manda, yo soy consciente de qué tengo que hacer y soy responsable. Como eso no nos lo ha permitido la sociedad, no le interesa que hagamos ese cambio, llegamos a ese momento y claro, ¿qué hace el hombre también? Lo que diga el médico. Claro. Es que tú imagínate una pareja haciendo el amor y el médico diciendo, oye, vas a tener que ir teniendo ya el orgasmo, ¿eh? porque es que, es que esto va muy despacio. Tú tienes un orgasmo con un médico mirándote y diciéndote que te des prisita. Es algo muy parecido, es que claro. parece de chiste, pero es algo muy parecido. Es un proceso en el que tú tienes que estar a lo tuyo, sin, sin, que, sin que nadie te moleste. Es un proceso muy, muy íntimo. Uh -huh. Y puede ser maravilloso que eso da para otra charla, el, el papel del hombre, eh, de la pareja, que puede ser hombre, mujer o quien sea, que, familias de todo tipo, eh, el papel del acompañante de la mujer que está pariendo es alucinante es alucinante nuevamente lo mal que se puede hacer y lo bien que se puede hacer eso daría para, para otra charla <risa> realmente hay mucho que decir pues sí yo creo que para esta primera lo que hemos comentado ha estado muy bien y ya dejamos abierta la puerta para las siguientes con diferentes temas y en las siguientes, pues también aportaremos qué posibilidades hay de trabajar toda esta información, porque no solo con entender las cosas llega, porque en mi experiencia personal yo también lo entendía, pero luego cuando estás presente delante de esa autoridad, el médico, que además tiene sus argumentos trágicos y dramáticos y de muerte, ¿tú qué haces ahí? Porque te viene siempre la idea de, y si me equivoco entonces soy el responsable de uh -huh. Eso solo lo superas cuando te haces un trabajo personal de liberación de todas esas emociones e inseguridades. Efectivamente. Entonces, es algo que comentaremos en los próximos, en los próximos vídeos, pero que tenemos que tener muy presente, porque si no nos queda un poco en el reino de las hadas, ¿no? Es decir, este es el parto ideal y, y vale, sí, vamos todos hacia ahí felices, pero llega el momento y el sistema está muy bien colocado para sacarte todos los miedos y que tu seguridad aparente desaparezca. Efectivamente. Tú lo has dicho. Sí. Hay mucho que, todavía hay mucho que desarrollar, así que haremos más vídeos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Susana. Gracias a ti. Pues esperamos que os haya gustado este vídeo, os sea de ayuda. Si tenéis cualquier duda, nos queréis comentar algo, dar ideas, pues abajo en la caja de los comentarios podéis dejarlos y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Hasta luego.